Su escritora Rosmarie Tapia llegó la novela Solo en la noche se observan las estrellas Haremos un prelanzamiento Estará disponible en Gran Morrison vía España Gran Morrison el Dorado Gran Morrison los pueblos Y en los sitios de venta que la soliciten No se pierdan la lectura de esta novela no los dejará indiferente. Para cuando vayan el 17 de agosto a las 5 de la tarde a la Feria Internacional del Libro, puedan preguntarme por la novela. Yo les daré el autógrafo y ustedes me preguntarán por qué el título es una metáfora. La noche son los conflictos, la adversidad. Cuando esos conflictos nos agobian, estamos inmersos en una noche. En esa noche levantemos la mirada y observaremos las estrellas, las estrellas son nuestros amigos que acuden a darnos la luz, muchas veces somos noches, otras veces somos estrellas, muchas veces estamos envueltos en los conflictos, otras veces somos la luz que guía a familiares y amigos por el sendero, para que no tropiecen, para que no caiga Y si caen, les daremos la mano para que se apoyen, se levanten y caminen sin miedo. Es una novela de acción, una novela que no van a poder soltar hasta terminar la última página. No se la pierda, consiga la suya ya. Un abrazo, Rosmarita